Esto es Lensblur, el único podcast de cine que no necesita tener a tres Peter Parkers para tener una temporada espectacular. Get ready. Lights, camera, action. action. Esto es Lensblur. Estábamos diciendo que a partir de esta temporada vamos a arrancar las frases de Raúl. Eh, como a él le gustan este mucho los, las calificaciones y los rankings, yo a esta le pondría como un 1.5. No, no necesito <ríe> <¿Qué? ¿Qué? No, ríe> no, no, no, no. 1.5 también tú. Yo diría que no necesitamos tres, sino cuatro. Este, no, bueno. Este, <risa> no, es que, es Peter que Peter aquí Park? somos los vengadores y no necesitamos hombres araña para. Ah, bueno, está bien. <risa> <risa> yo yo, yo, yo ranquearía la. Yo no soy tan cruel. Me gusta Peter Parker y Spider-Man, yo le pondría un seis. Gracias. Ándale, no tu mayor calificación así, hasta sí. ahorita, Raúl. Aplausos no, a los... Vamos a poner un 7. <risa> gracias, un siete. Un siete. gracias. No, es gracias. que justo antes de empezar comentábamos que de todas las que ha dicho así, la más buena que ha hecho, ha de tener como un 4-3. Exacto. Sí, exacto. Bueno, pues para los que lo extrañaron Entonces, quizá me vi muy amable. Todo, de haber sabido eso, lo hubiera puesto entonces. O sea, si la calificación máxima es no, 4, quédate. yo entonces le pondría no, esta. Quédate como con el panzazo, panzazo. Punto uno, algo así. Ahí no, está, no, no, esa ya es una calificación bien. más real. Oigan, pues sí, es un año nuevo. Estamos iniciando una temporada nueva de Lens Blur. Sí es. Eh, mismas frases chafas de Raúl, eso no cambia. No, no. Eh, Ni cambiará. Hay cosas <risa> <risa> <risa> que nunca cambian. Exacto, bienvenidos al 2022 con Lensler tercera temporada, se viene con toda la temporada. Eh, hola a los que ya nos están escuchando en el en vivo que hacemos en Facebook. Eh, hola, hola también hola. a quienes nos van a escuchar próximamente eh, cuando esto se convierta en un podcast y esté en vivo en todas las plataformas. Eh, de hecho, no, en pues, todas las plataformas ya no estaría en vivo, estaría resumiendo. Tienes razón, pero me refería a que estará arriba de todas las plataformas. Vale, una eh, pues. Sí, sí, sí. Si una, una cuando, cuando quieran, aquí estarían. Y sí tuve un par de amigos que me dijeron, sí extraño tu programa, la verdad, extraño tu discusión. Entonces, sobre todo para ellos, gracias. Nadie extrañó a no extrañaron más también. que nosotros. Entonces, espero, sí. que, espero que hoy nos agarremos de las greñas. Eh, y empieza el año como medio raro, ¿no? Otra vez con, con <risa> eh, retrasos. Morbius ya tuvo su como 85 avo retraso en los últimos tres años. Ya se estrena a otra, ahora otra vez hasta abril, cuando cuando la esperábamos para este mes. Es muy triste y, porque y, terminando y, la temporada claro. pasada yo dije, nos vemos en enero con Morbius. Y pues nah. y y tómalas. No Oye, te lo juro, en serio, no, espero no sea el nuevo New, Mut New Mutants porque es que ya venimos con el hype de, de, de Norway, No Way o sea, Home. Pero fíjate que New Mutants no. ni Sony le importaba. O sea, era como... Nadie que sí, ya nadie le importaba ya esa esa porquería película. y saquen la de... Morbius todavía tiene no, buena man. pinta, entonces yo espero que no. Pero sí. digo, es por el poco por el hype de Arácnido, ¿no? Pero hasta eso se claro, va a acabar sí. ya. Sí, era pues, el hype definitivo de Spider-Man. Y sí, sí digo, hablando, hablando como de estrenos y prolongaciones de estrenos que se van retrasando poco a poco. O sea, sí, se, se, se la han llevado, ¿no? Desde, con a lo largo de la pandemia, este pues, viendo, ¿no? Probando, este... Eh, con los estrenos, lo mandamos ya sea a Disney Plus, unas van a cine, otras, ¿no? Y así es. O así, Amazon, que... como Hotel ah, La es... última de Hotel Transilvania la mandaron directo. Uh, ¿Te gustó, Raúl? Más o menos, no. No, no, ya... Ya es lo mismo. <risa> a mí tampoco sí, no, me gustó, un, sinceramente. Un no, yo esperaba reivindicación de la 1 y la 2, y la verdad es que... Sí, yo también, y no. no, no me gustó. Pero así mm, pasa. Pura, puras decepciones hoy, entonces, caray. Sí, sí, sí. Pero pues realmente... Pues no, mejor si vamos, vamos que... a hablar de lo que sí va a haber este año, que sí nos exacto. funciona. Exacto, exacto. Si sí, sí, sí, bien eh, empieza el año otra vez con incertidumbre, esperemos que la pandemia ya de y permita que se estrene todo lo que viene para este año, porque sí vienen cosas interesantes, ¿eh? Sí, sí, sí. sí tanto para Muchísimo. películas como para series, ¿no? Este, se vienen cosas... Unos bombazos que creo que entre los cuatro esperamos con, con ansias, ¿no? Claro, Eso ya para, para este mes, ¿no, Mario? Viene la, la cuarta temporada de Ozark, que tú no te has cansado de recomendar aquí. <risa> Esta serie que yo me tardé en empezar a ver, este la estrenaron en 2017. Este... No, pues si tú te tardaste en empezar a verla, <risa> nosotros nos dilatamos, <risa> pero como. A ver. ¿Te tardaste y la empezaste en 2017? Porque yo era apenas la empecé a. Pero Mario también nos ha dicho que él no es tanto de series. O sea, para Mario, incluso para Mario, está rápido. Sí, o sea, hasta eso sí. O sea, fue una serie que al principio me tardé en poder empezar a verla, pero me enganchó. O sea, vi los primeros tres capítulos sobre todo, y pues ya de ahí me seguí, ¿no? este, Un Jason Bateman que pues, estamos muy acostumbrados a verlo en papeles de comedia, ¿no? Este, y aquí lo hace muy bien, ¿no? En esta serie de, de crimen, de, de drama, de narcotraficantes, de lavado de dinero. ¿Te refieres al prota? El protagonista total. ¿En dónde más lo hemos visto? Yo nunca lo había visto en mi vida. ¿En eh, Jason Bateman? Jefe? Por amor de Dios. Lo visto? ¿No lo has visto en Quiero Matar? ¿En dónde a mi jefe? más ha salido? Quiero matar ¿Quiero a mi gente. ¿Es, es el eso? mero mero también de Arrested Development. ¿No has visto Quiero Arrested Matar a mi gente? O oh, la tienes que ver. Una película que <ríe> se llama The Switch con Jennifer Aniston y con él. Ok, confirmamos que no ha salido en ningún lado entonces. Es normal que no lo, haya, no lo conozca. No, ahí vamos el nadie y el todos. Como ya lo ah. dijimos al principio del programa, algunas cosas nunca cambian. <risa> pues es que, a ver, quisiera quisiera que los que nos están escuchando en Spotify y en iTunes nos, nos pudieran decir si conocen algo de lo que acaban de decir porque nadie lo conoce. Claro, nadie. Yo, yo, yo creo que hay varios casos no de, de actores o actrices que, que mucha gente los ubica nada más de cara, no o sea, les, les hablan del nombre y pues no quién quién quién quién es este este actor no ya esa probablemente podría ser uno de esos casos no o sea mucha gente sí. no, no consume mucha comedia que digamos y entonces cuando lo ven pues a lo mejor lo reconocerán de cara pero de nombre pues no ahora tú acabas sí, de no, decir no, dos no. cosas claves Mario a ti te enganchó y por eso le empezaste a ver a mí no me ha enganchado y gran parte del problema creo que es él o sea, no, no sé, no sé si. ¿Por qué? es porque no se peina, porque a mí sí me causa conflicto que nunca se peine. <risa> no, <risa> no, no, no, no eh, ya, ser. ya hablando como un poco más profundo, eh, a mí me vendieron a usar como el, el Breaking Bad para adultos, ¿no? O sea, aquí iba a estar como, que era como Breaking Bad pero más fuerte. Ah, yo dije y para. Si tú recuerdas la actuación, o si ustedes recuerdan la actuación de, de, de Brian Cranston y cómo se va transformando en Walter White, yo no veo esa transformación en este compa. La verdad es que lo veo muy soso, muy, muy plano su personaje. Quizá porque me quedé en esta introducción de la primera temporada, los primeros seis, siete capítulos. Y, y no sí, sé, bueno. no veo evolución en él todavía. Me, me causa un conflicto él. Es muy plano. Y su mujer, no se diga, vaya, me desespera. Igual que Skyler. Igual que Skyler. No, oh, no. No, tanto así, Laura Lini. No, no. Tampoco sí, nunca la habías visto en ningún lado. Tiene, sinceramente, no. Pero aparte, <risa> o sea. Yo creo que sí. No sé no si es un estándar bien. en este tipo de series, pero tiene la misma cara de sufrida. Y, o sea, independientemente de su arco, que si, que, que si lo engañó o no, lo que sea, ya lo veremos este, no sé, o sea, como que la veo muy, siempre con su cara de uh, uh, sí, sí, sí uh, pero no, pero sí, uh, sufro ¿sabes? No sé, o sea me causa mucho conflicto, me pues frustra, me desespera o sea, yo creo pues que drama, o sea, ¿no? eh, si se van a animar a continuar uh, viéndola, y, y más que nada los que nos están escuchando, ¿no? porque sí es una muy buena serie, o sea a grandes rasgos, pues es un inversionista ¿no? que trabaja para claro. un banco y, y yo creo que, o sea, en mi punto de vista está planteado hacia propósito, ¿no? Como este factor psicológico del, del hombre empoderado, ¿no? Que tiene poder a partir del dinero y a partir de ahí toma de decisiones, ¿no? Este, y pero se trasgrede esa realidad por el crimen, ¿no? Y ahí se ve obligado a, a tomar acción. Está muy interesante, o sea, no, no es, no es, no es el... el Disparo que te propone y más, por ejemplo, que se iba como mucho más al, a las vísceras, por ejemplo. Aquí es como más, este. Más Metodico. tardado. Más, más tardado, quizá, más este, elaborada la trama, pero no por eso menos interesante. O, sí, o no, no, al intensa, contrario. Intensa, y ejemplo. también está la niña, este Mario, ¿no? La, la que ya vive ahí. Qué actriz, sí, claro. no, no, no. A ver, no, no es no, por la no acabo por de decirte, la acabo no. de empezar a ver ayer. No, por eso no estoy, no estoy diciendo nada, no solo estoy diciendo que actriz... ¿Y ¿Ya dijiste que la y... niña vive ahí? No, la que pues vive sí, no ahí sabes, ¿quién en el pueblo, No, por eso, por estoy eso. Hay, es hay romántico, mucha romántico. gente viviendo en un pueblo, ¿eh? es normal, no es un spoiler. Sí, sí, Y o sea, o a sea, todos les falta también otros personajes por conocer, y no por nada esta serie ha estado en, en, en los Emis. tal Alex, cual. O Alex, sea, spoiler, no es un pueblo claro fantasma, sí, sí hay gente viviendo ahí. Maldición. Sí, existe Dios. Ya, o sea, déjenme contar. Oigan, pues se estrena la primera parte de la cuarta temporada de Ozark, al final de este sí. mes. Y la otra sí, parte sí. se estrena hasta después, en el año, ¿no? Supongo que... Eh, hasta yo agosto. Yo creo que esto lo hacen en parte para espaciarlo un poco y, por otro lado, para que tengan tiempo de grabarlo. Claro. No. Según yo, o sea, ya está. No, no, no o sé. Sea, si yo tengo creo, creo que tienen que, que sí. tener todo ya, este listísimo, ¿no? No, Alex, pues... o sea, ¿quieres discutir ya de una vez de eso, Alex? La verdad, ya te hemos dicho, Miguel y yo, que eso se nos hace una basofia. A ver, Total, tienen que grabarla en algún momento, Raúl, no, puede, no, no pueden hacerla por así eso, por de más. A ver, por ejemplo, no son hablando Wanda. también un poquito de otra serie que esperamos, no, ya sé, ya sé, pero hablando por ejemplo de otra serie que esperamos, Better Call Soul, aquí sabemos lo que le pasó a este Bob en, en las grabaciones, ¿no? Tuvo un altercado. Digo, ahí se puede entender que se pues pueda pasar un poquito la las la, la grabaciones y digan, bueno, pues ya tenemos este material, pues vamos a sacar por lo menos la mitad. Pero, Yo, o otras, sea, es que aquí... Muchas, muchas series aquellas. hacen eso, graban una parte, la escenan y la mientras uh -huh. graban la otra parte, y luego... Y luego pero aquí hay, aquí hay un detalle, o sea, una cosa es que, por ejemplo, por pandemia, pues, pues sí, Ajá. ¿no? Se podría retrasar la grabación y sí. tomar esta decisión, pero si es una decisión simplemente... De, de alargar el de difícil. decir, ay, pues vamos a mantener el interés o la estupidez que digan. Aquí la pregunta es, y yo no sé si Mario nos las podrá contestar, si las anteriores temporadas se estrenaron igual, así de mitad de mitad o se no, estrenaron no, no, de golpe. No, se completas no, de golpe. Entonces, caso. si no es un tema de pandemia, es una decisión totalmente estúpida. Pero no tiene ¿no? que ser bueno, pandemia, hay muchas bueno, series no es... que, que sí se estrenaron en dos no, partes desde antes eso, de la pandemia. Por eso hice la pregunta, porque esta no, esta mantuvo no, es un que... pues, Lo de estrenar toda la... Pues, es una pendejada cambiar el formato ahorita en la última temporada, solo para mantenerse... No, a lo mejor vigente, era más eficiente más en cuestión de costos, no, no, no sabemos pero... todo lo que está detrás. Pero es también contestando un poquito, complementando la respuesta a la pregunta tuya, Miguel, este pasa como, o sea, si, si, si ustedes llegan la, al final de la tercera temporada de, de Ozark, pues o sea, si se engancha, si las logra enganchar esta serie, este, les va a pasar lo mismo que con Bell este, Van a esperar un, un buen final, un final explosivo, así este, con una última temporada. Y siento yo que es la estrategia que va por aquí. O sea, la, la dividen en dos partes para que los fans, pues como que estén así con la expectativa muy alta, ¿no? Mm. Uh, pero es que yo no, siempre pues no. he dicho que la expectativa no lejos de crecer baja, ¿sabes? O sea, a mí, obviamente en el momento en que se estrena, pues dices, la quiero ver, ¿no? Pero esos seis meses que se tratan de mantener vigentes y de a mí me vale tres kilos de longaniza ¿qué pasa con la serie? Esos seis meses. No voy a hablar de esa serie, no voy a publicar de esa serie, no me interesa esa serie porque no se va a estrenar esa serie hasta sí, sí. seis meses. Entonces su es como vigencia si se es, una película. Epímera, es fantasma. ¿sabes? Ah, pues ya, ya, ya, ya sabemos es que en el explicarlo. mundo... En el mundo de Raúl y Miguel quieren que graben las cuatro temporadas primero y ya luego estén todo de salón. Sería lo no, tampoco, ideal. pero por lo menos una temporada, y sí sería lo ideal. Pero por lo menos la temporada completa. Pero te digo, ¿cuándo bueno, hicieron piénsalo, eso, así, ejemplo, piénsalo de esta manera, dinétricos. piénsalo de esta manera. Va a ser, la, Van a estrenar la temporada completa de cinco episodios y la siguiente temporada, que es también cinco episodios, va a llegar antes del año. Pues qué corta no, temporada. Pues sí, así, <risa> así es esta serie. Y esto es algo, que con... nunca hemos, eso es algo que nunca hemos dicho en este programa. Y me gustaría mencionarlo, es digno de debate, yo creo que, no sé en qué momento se estandarizó, pero las series antes eran de 22 capítulos por temporada, eran largas, desarrollaban varias subtramas durante 20, 22 capítulos, y ahora ya se volvió un estándar que 10, 11, 8 capítulos. ¡Chinguen a su madre! ¿Por qué tan poquitos? Sí, o sea, sí, sí, es, cambio, sí es muy cierto, pero también piensa que cuando era ese el caso, que eran veintitantos capítulos, era una serie que salía a lo largo de un año en las cadenas de televisión y grababan, eh, cada dos semanas grababan un capítulo. Así es como funcionaba. Entonces era más como una, eh, pues pues como una línea de producción ya muy, muy establecida y, y, y cada dos semanas grababan un capítulo. Aquí creo que eh, este estándar nuevo de grabar menos capítulos responde a hacer unas series eh, con una producción como mucho más, eh, más grande, que sean de mejor calidad. No todas lo son, pero así empezó el que fueran menos capítulos. Ya ahorita todas son así, sean buenas o sean malas. Pero no, creo que empezó pues sí, a ser pero, de menos capítulos o sea, por la calidad. Es como cuando se... Pues sí. Es como cuando se puso de moda que las películas duraban hora y media. Y era como, ¿por qué hora y media? ¿Y dónde se duraban dos? Y ahorita otra vez, como que ya empiezan, ¿no? A hacer películas. Nunca de se dos puso horas. de moda que duraban hora y media. Sí, Había unas que duraban menos y no? Otra. O sea, no, no, no. Pero hubo por ahí de entre 2005 y 2015. Todas las películas duraban hora y media Era como claro de, que no. hay que hacerlas chiquitas, rápidas, digeribles ¿Todas? Y pues no, no es cierto. O sea, bueno, obviamente había excepciones Pero el, el grueso de, de producciones el, La mayoría duraban poquito Y ya de pronto fue que empezaron como a decir Bueno, vamos a hacer una de dos horas A ver cómo les cae Y todo el mundo, a huevo, sí y pues empezaron falso. A llamadas, 100 no. falso, 100% falso 100% real Claro que no Voy a buscar el dato Siempre ha habido las películas historia. largas y las cortas Es Sí, sobre es la un en ese momento. Es interesante y aquí a ver tú qué opinas, este Raúl, este lo que preguntabas tú Miguel este de que antes las series, yo siento que tiene que ver con, fact con el factor de que ha cobrado más protagonismo. O sea, yo siento que por ejemplo en el 2001 cuando se estrenó 24 por ejemplo que era una serie de 20 24 capítulos por temporada pues estaba como mucho más auge el cine, ¿saben? era como, ¡ay! el, el estreno del de señor de los anillos este, estaba como muy claro, claro. en auge en el cine todavía, y como del 2010 para acá y 2013 sobre todo para acá, yo siento que con el lanzamiento de House of Cards ya cobró totalmente mayor protagonismo hacer series ¿tú qué piensas Raúl? Sí, claro, claro, no, totalmente de acuerdo Bueno, es Además, que también piénsalo de esta forma Es una ah, opción pero... distinta Sí, no, perdón, ¿Cómo? solo eso, si sí, es una producción distinta entre una serie a una película, pero, bueno, antes, pero después ya empecé a cobrar todavía esa seriedad con la que se hacían las series y las películas, y yo creo que 24 es un buen ejemplo, porque le toman mucho... Eh, es como que dirían, para parecer de acción, es muy larga, ¿no? Porque normalmente las de acción son rapiditas, es a lo que van. Y a mí, no sé si les pasa a ustedes, a mí me cuesta mucho trabajo luego recomendar series de, esos, de esa clase de capítulos, pues, que tienen 25, 28 capítulos por temporada, porque se les hace mucho, ¿no? Luego a las, a las personas. No, además, ¿sabes qué? O sea, piénsalo de esta forma también. Antes, cuando eran series mucho más, o sea, temporadas mucho más largas, estábamos acostumbrados a que eh, protagonizaban las series actores que a lo mejor no eran tan conocidos en un principio y ya iban, iban dándose a conocer mucho con la misma serie. Ahorita la tendencia es que superestrellas de Hollywood sean las que protagonizan series. Entonces también no pueden hacer tantos capítulos porque sería incosteable. ¿Sí? O sea, ahorita tenemos series protagonizadas por actores como Jennifer Aniston, como Reese Witherspoon, como Kevin Spacey, House of Cards, eh, o sea, actores de otro nivel eh, que hecho, a sí. lo mejor ni tienen el, el tiempo para comprometerse a estar grabando una serie durante todo un año, ni, ni a lo mejor alcanza el presupuesto para pagarles 22 capítulos. Sí, eso sí es cierto. Tienen que acortar eso. Yo sí tengo solamente un pero con... que duran mucho, que a veces sí a muchas les ponían, pues, mucho relleno, ¿no? Eh, me y pasaba también, luego con móvil ¿no? Porque, que porque las también series. las series se hacían igual. Para, uh -huh. eh, para llenar el espacio que se requiere para tener eh, espacios de anuncios en, los, en las cadenas. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, tenemos sí, un claro. espacio de 9 a 10 y tenemos que tener suficientes capítulos para poder estar poniendo anuncios durante toda la temporada... Y estar ganando dinero así. Ahora las series sí, ganan sí, dinero de diferente forma porque porque están hechas más para los servicios de streaming. Sí, sí, es totalmente de acuerdo. Pero volviendo al tema, eh, pues ya hablaban no de Better Call Saul, es otra serie que a mí me emociona muchísimo que viene para, para este año. Se quedó muy bueno el final de la, de oh, la sí. última temporada que salió y yo sí quiero ver ya cómo culmina, qué, o sea, qué va a pasar, qué, qué es lo que está sucediendo con Saul Goodman en el futuro. ¿Y, qué, y cómo es que finalmente se convierte en este personaje que ya llevamos pues cinco temporadas sin saber. Cinco temporadas, pero realmente como siete años, ¿no? Ya desde que empezó la serie. <risa> sí, sí, es cierto. Parece rápido, pero es del 2015 esta serie, este, es, cómo se ha pasado el tiempo. Este, Yo yo tengo la duda, ¿ustedes saben cuántos capítulos va, va a tener la última temporada de... de yo imagino que será más o menos igual a las anteriores, ¿no? De tener como entre 10 y 13 capítulos. A ver, eso MDB ya lo sabe. ¿eh? Estoy buscando, según yo si iban a ser los 10. Sí, porque pregunto, porque, o sea, a lo mejor podría pasar algo similar a, a Ozark. En este caso a lo mejor probablemente una elipsis de tiempo, no sé por qué, o tendrían ten, que hacer una, una temporada muy, pues demasiado detallada, ¿no? Para darle cierre a varias cosas, entre ellas este, el factor Kim Wexler, ¿no? Que, y la relación que aún tiene con, con Sol Guzman, ¿no? O este, sea, ¿qué va a pasar con ella, no? Pienso este, que es una de las cosas más... Que más me llaman la atención, ¿no? qué va a pasar con Kim Wexler. Sí, de, Sabemos de que no las la temporadas vez. finales siempre tienen el potencial de o acabar muy bien y dejarnos con buen sabor de boca, o arruinarlo todo. Así que... Ay, no, bueno. Eh, mira, esta última va a tener 12 13 capítulos, va a tener. Es igual sí, que, es que es las otras, ¿no? El estándar de Better Call Saul, así es, ese es su estándar. Ah, eh, no, mira, 10 tuvo las 5 y 10, ¿no? 10 es su estándar, Alex. Esto va a tener más. Ah, bueno, pues ahí está. Pero porque van a ser dos temporadas, va a ser una ¿Qué? de seis y una de siete. No, no. Yo ahí juraba juraba que Breaking Bad era más larga y no, también tiene como diez o doce. Sí, también así. son cortitas sus temporadas. Y yo ahí juraba que tenía como veinte. No, no. <risa> es que una película parece, que a mí me da mucha risa pepan. todavía, eh, uh -huh. actualmente cuando, cuando voy al cine a ver alguna película en IMAX, sale el tráiler de Top Gun Maverick. Y lo que me da mucha risa sí. es que sigue diciendo, mayo 2020 a mí esa película, no tienes idea cómo me emocionaba cuando la anunciaron, y ya ahorita es como de, pues si sale chido y si no, pues... Sí, ahorita ya es como ah, Top Gun, sí, sí es cierto, iba a salir una secuela, ¿verdad? Creo que, creo que cuando iba a y... salir, vi la 1 otra vez como para acordarme, y nunca salió entonces... Y ya no te acuerdas otra vez. Y ya no me acuerdo y ahora tengo que volver a ver <ríe> sí. Yo tengo y, que el... confesarles algo de una vez, no he visto la 1 ¿No has visto Pero... Top Gun? No no, no, no, no Sí, Nunca me crack. llamó, pero, a ver, tampoco la tengo así de Guarquena. Esta sí es por circunstancias. O sea, no de que yo no quiera verla, sino es más por circunstancias, pero la voy a ver. Y más por lo que viene el documental de, de Val, de Val Kilmer, la tengo que ver. Sí, Seguro, sí, ¿Seguro es, no es, te va a gustar, sí, es ¿No? ¿Cómo seis, seis, podría no gustarle? Seis, nueve. Ay, pues tiene romance, ya sabes que esas cosas con Raúl le hacen corto. ¿Tiene romance? Años. Pues no, que es de aviones. Oh, ¿Ves? ¿Ves? Es que, es ¿Y te preguntas es que, es cómo podría no gustarle? Ok, sí, no, no, no, no le gustan. es cierto ¿Te gusta per Harbor? Sí, per Harbor sí y, me gusta y, extrañamente y, y, y, Ah, y, ah y, entonces sí le puede gustar, es per Harbor en el aire, más o menos Ah, tú? muy bien per Harbor ya, ya era, era en el ya. aire, ¿no? Bueno, esto es per Harbor <ríe> más en el aire per Harbor en el aire per Harbor ya era en el aire Ya era en el aire la pues han estado pasando mucho en Star me he fijado todo ahí. Dice, nos, están, nos están preparando. Que no la haya Está visto, para, no para el ahí. 27 de mayo, Alex. Según. ¿eh? Hasta ahora, hasta ahora. Sí, exactamente. Ah, mira, para mi cumpleaños va a estar lista el estreno. Exactamente. exactamente. Dicen, dicen, otra película que, que, que se estrena en 2022, dice que es Avatar 2, y esa se iba a estrenar originalmente, creo que en el 2014. No, eso, eso sí lleva retraso tras retraso tras retraso desde antes de la pandemia, así que yo no tengo tanta fe en que sí se vaya a estrenar Avatar 2 este año. ¿Ustedes qué opinan? Yo lo que no tengo no, sí, tanta fe es en que haya evolucionado mucho técnicamente, ¿no? porque se supone que se iba a estrenar en 2014 o algo así, James Cameron lleva diciendo años que no la realizó, porque no tenía las herramientas tecnológicas todavía necesarias para llevar a cabo su idea y la chingada. Exactamente. Yo, yo, o sea, yo, así como Matrix fue una revolución en su momento con la cámara 360 y la chingada, o como Avatar fue una revolución en su momento por su, por su este, CGI y demás, yo no me imagino qué evolución tecni, tecnológica cinematográfica pueda hacer como para que esta película sea el boom del año, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo, o sea, creo que, creo que eh, desarrollo tecnológico seguramente sí ha habido eh, y muy importante, pero no sé qué tanto se vaya a ver eso en la pantalla. O sea, no sé qué podrían mostrarnos que de verdad nos deje boquiabiertos como sucedió en su momento con el 3D que utilizaron en Avatar, que apenas claro. medio empezaba el cine en 3D, y Avatar lo hizo de una manera súper espectacular. Y creo que eso fue lo que le dio la popularidad que tuvo. Realmente no es que sea la súper gran no, historia. No es la historia, es ¿no? Sí, no, no. O sea, la historia es buena, pero efectivamente es, Titanic, no es como Analyze. que la historia haya roto el cine. No es Titanic con ¿no? es Pocahontas en el espacio. Claro que sí. <risa> ah, lo que sí es que, por ejemplo, no solo el 3D. Yo la, yo la llegué a ver incluso en 4D cuando Cinépolis introdujo las salas 4D. Y una de las primeras fue la de, la de paseo a Coxpa. Yo fui a ver ahí Avatar Avatar en 4D y wow Bueno, o sea, ay, pero no tenía eso es igual, eh. formato, ¿no? No es que sea 4D, sino es que... No, sí, pues el 4D es grande. que te echan aire, agua, viento, solo. ¿Cuarta dimensión? No sé. Pues bueno, es sí es el nombre, pero vaya, a eso se refiere. Y, y, y la verdad es que, o sea, a lo que me refiero es que yo vi otras películas en 4D y el 3D de, de Avatar era tan bueno... Y los efectos del 4D eran tan buenos que sí se notaba mucha diferencia entre una película normal, creo que vi Piratas del Caribe 4 o algo así, eh, a Avatar en 3D y 4D, sí se notaba muchísimo la diferencia. Lo que pasa es que el 3D se, se grababa, bueno, se sigue haciendo, grabando la película normal y luego en postproducción recortando las diferentes este, profundidades que, que querían lograr. Y Avatar grabó la película con cámaras estereoscópicas, es decir, dos cámaras juntas grabaron toda la acción de la película y por eso era un 3D que se veía mucho más real. Y esa fue como la gran innovación y también el tema de, del motion capture. Y, que, y de nuevo, o sea, no sé qué tanto vayan a poder hacer en estas nuevas películas. Dicen que van a tener muchas escenas bajo el agua y cosas así. Yo, yo, pero sí, pero... ahora todo se va de ver ahí. Sí, sí, sí. Dudo que replique el éxito de la primera. Si sí, es que, que se estrena. Es una apuesta muy arriesgada, digo, entiendo que tiene mucho que ver la palabra ahí de James Cameron, ¿no? O sea, él quiso tomarse su tiempo, este, para hacer este próximo estreno, de Avatar 2, este, pues quiere que, ¿no? Ya, ya han pasado 13 años desde la, desde la primera y... Es muy arriesgado, o sea, le puede jugar tanto a favor como en contra. Si tomamos en cuenta que ahorita, digo, a raíz sobre todo de la pandemia, por ejemplo, Marvel, la franquicia de Marvel que ahorita le ha apostado como a fortalecer Disney+, Plus llevar sus estrenos ahí directamente, este... La misma Spider-Man, esta última que salió de, de New Way Home, este se siente más discreta hasta cierto punto en relación a las otras películas de Marvel entonces ese tipo de cosas a lo mejor le podrían jugar a favor si, si se estrenara Avatar este muy pronto o sea como para recaudar este millones no en, en taquilla no, por ejemplo o sea, sí Mario pero entiendo también lo que dice Alex pasó por ejemplo con Matrix ahorita Resurrecciones no la vayan a ver esa sí es anti -recomendación total que realmente no aportó nada como tal nuevo ¿Pero qué había hecho? Si ya había roto las barreras del sonido, ¿no? O sea, si ya lo había hecho antes, ¿qué puedes mejorar de algo que, que ya lo hiciste en el, en el, en el no, pasado? No, pero aquí no fue solo mejorar, aquí fue tirarlo. Fue <risa> todo. Sí, sí, sí, aquí fue una... pero. O sea... Bueno, es dos, que ese es un, detalle, ese de es un detalle importante, porque yo esperaría de Avatar 2, porque a mí Avatar 1 sí me gustó, la verdad, la, la, la estética era increíble, todas estas escenas... Eh, de los acantilados, de las islas flotantes, de Pandora. Eso lo ves cuando, en Halo, Río? Cuando En los pues, videos sí, de Halo, ahí se ve. Eso. No, en esa calidad. <risa> eh, no? O sea, no. la verdad es que a mí hubo cosas que, que para mí, Avatar sí fue una gran película, eh, sobre todo en la estética y toda esta parte como de este cuando doma al, al dragón gigante y se convierte en el líder de las tribus. No sé, como que sí me pareció épica, sí me causó sensaciones chidas, entonces yo esperaría que la 2 por lo menos esté a la misma altura, o sea, si no va a innovar tecnológicamente, si no va a hacer algo diferente, algo nuevo, algo que rompa el cine, marque un antes y un después como lo hizo la antecesora, por lo menos que esté a la misma altura de estética, de... Ah, sí, de eso sí va a estar a la misma altura. Sí, sí. Ojalá, porque por lo que me dicen, Matrix 4 no está a la altura de... Bueno, de es uno, que Matrix vaya, 4 tengo. no es que no esté a la altura visualmente, lo que pasa es que Matrix, Matrix fue revolucionaria hace 23 años. Entonces, o sea, los efectos que lograbas hace 23 años no, no se acercaban a lo, que, a lo que logró Matrix y por eso fue revolucionaria. Hoy en día, pues los efectos son incluso mejores, eh, pero eh, no logró, eh, ¿cómo se llama? Proponer algo nuevo visualmente y además la historia es un bodrio. Entonces, ¿Qué es a lo que me refiero? Es. O sea, la historia de Matrix 1 era muy buena, la historia de Avatar 1 a mí se me hace buena, no se me hace tan mala como ustedes lo pintan. O bueno, no, pero dices, es que, que yo no digo es... que sea mala, ¿eh? Yo nada más digo que es poca juntas en el espacio. Yo soy, o o no, que no es una historia o sea, muy original. Genérica, es, que es muy genérica. Es para es todo. Todo. A, mí, a mí sí se me hace una buena historia y, este, o sea, bien aterrizada, bien escrita, bien este, desglosada. Esperaría que la 2 tenga una buena razón de ser, Esa es, es la palabra. Que, que la, el argumento sea bueno, que me digas, ah, pues te traemos Avatar 2 no solo para mostrarte paisajes bonitos otra vez, sino porque ahora que es el líder de las tribus, este resulta que había una Uy, tribu no. en el agua que no se unió, y entonces van a pelear, y no sé. Algo que sea relevante, que aporte, ¿sabes? Que expande el sí, universo. El, eh, sí, él mismo dijo que iba a expandir el, el universo de... De avatar. y lo que me Entonces, preocupa es que tiene sí, planeada sí, sí, no una, de... sino cuatro secuelas. Y sí, sí porque... no. En el ah, y ha estado trabajando en ellas como 15, como 15 años, o sea, siento que. Y eso es lo hace más arriesgado. Final... Ajá, siento que al final va a ser una decepción, pero no sé. Eh, o sea, es, es como, por ejemplo, Maze Runner, Divergente, Narnia. Tenían planeadas como 20 películas y al final creo que la última la mandaron creo que directo a televisión. Porque sí, la, la Divergente sabía, ¿no? ni es. siquiera se estrenó en cine, bueno. es la última. Sí, no, no. Y Narnia va a tener serie. Yo lo que lo que sí quiero ver de James ¿Cómo? Cameron, mejor que nos eso enseñe. Eso sí me interesa. Sí, va a tener su, su serie para Disney Plus. ¿Pero reboot eh, o cómo? Creo que sí, reboot. Eso sí, tendría que ser. Porque los aquí están muy grandes, los niños. <risa> este, eh, eh, Lo que sí quiero ver de James Cameron, y eso sí me llama muchísimo más la atención, es Titanic 2, de ver cómo Jack viajó en el futuro. Digo, al, al pasado, enamorarse de Rose. Eso sí <risa> lo quiero ver esa historia sí, está, sí va a estar muy buena y... No, no, no, lo digo en serio. Bueno, mucho lo pones de rumor, pero sí. Eso sí me llama más la atención. Claro que no, Raúl, eso sí nunca va a pasar. Yo me acuerdo que alguna <risa> vez... O sea. Eh, en, cuando YouTube estaba en pañales y cualquier persona podía subir cualquier cosa a YouTube. Y sacaron un tráiler, ¿no? Sacaron un tráiler de Titanic 2 y yo me la creí por completo, me cogí sí. con mis papás y fue como de, no mames, va a salir Titanic 2, hay que ir a verla y yo así bien <risa> emocionado sí. Y era de que sacaban a Jack congelado del mar, ¿no? En la sí, actual. sí, era sí. Como la Iba la, la viejita a, a ver el cadáver el cadáver congelado y lo descongelaban, algo así buenísimo. Estaba muy bueno ese tráiler Ahí está, verdad. estaría buenísimo y tienen razón. A ver, o sea, hablemos ya, un poquito ya, ya que sí cabían la puerta en realidad. Sí, sí. sí, sí cabía, que se descongele si no y le diga: ¿Por qué no me dejaste <risa> subir, culera? Hija de tu madre. <risa> que Pero se resolviera ese, ese trauma que todos tenemos desde hace 25 años. Exacto. A ver, hablemos de las, de, las, de las dos casas, pues que están, ni, ni modo Mario tantito, que están ahorita, pues, eh, acaparando las pantallas del mundo, ¿no? Una que es Marvel, que yo creo que como Alex se. Eh, yo creo que también me pongo en ese, en ese lugar de la más esperada de todas las películas de Marvel. No sé si está entre eh, Doctor Strange 2, por los, la cantidad de rumores que han salido a su alrededor de los que podrían salir, o Thor, Love and Thunder. Eh, Para mí, película, Thor, Love and Thunder. Más. Doctor sí. Strange siento que, a pesar de que se ha agarrado un protagonismo importante y si hay muchas teorías, sigue siendo uno de los personajes no tan especiales de Marvel. Y Thor, como es de los primeros de, de este universo cinematográfico, como que le tenemos más cariño y además lo que a mí más me emociona es ver a Natalie Portman regresar y además ser este, Thor ella. O sea, Pero, yo, yo coincido, creo, coincido en que Thor me emocionaría más si me dices ¿qué esperas más, una película de Doctor Strange o una película de Thor? Pero creo que Thor todavía ahorita está como en pañales, como que todavía no hay muchos rumores, no hay mucho hype. No, no se dice mucho de Thor, Love, and Thunder. Y Doctor Strange con todos estos rumores de que pueden salir los Illuminati, de que pueden introducir al Profesor X, de que pueden introducir a Namor, de que pueden introducir a Doom. No sé, o sea, como que hay tantos Las versiones rumores. versiones alternativas. Que, sí, como, que, como, ajá, como y Cruz que pueden traer Iron otras no. versiones de otros universos, de que ya le contactaron a Ben Affleck para que vuelva a salir como Daredevil y no sé qué tanta mamada. O sea, pues, la verdad sí, sí. es que siento que sí es lo más esperado ahorita, ¿sabes? Las posibilidades sí, son infinitas con esa película. Sí, porque es un mundo Pero cuando todo dice... es posible, ya como que se pierde un poco el... El, pues ya, ya para qué, ¿no? Pues cualquier cosa puede pasar, ay, cualquier, cual, como, cualquier Alex, persona como, se puede morir y no, regresar de otro universo, es, cualquier cosa no, que pase no es relevante porque ay, se puede arreglar yendo a otro es, universo es como si de otro No, nivel. te llevo una juguetería y te digo, puedes agarrar lo que quieras, ¿a poco te dices, no, ¿sabes qué? No, solo dime de qué yo, <ríe> porque... ¿cuál <que> no? Totalmente, <ríe> totalmente, estoy... Eh, ¡Ah, qué va! Pero estoy de acuerdo <ríe> con primer, Raúl. Es que primer. sí, o sea, cuando todo es posible... Eh, o sea, toda tu, tu imaginación no tiene límites, tu imaginación o se harta de... Sí, o sea, entiendo esa que... parte. A lo, que me, a lo que me refiero es que el, el, la angustia o la emoción que te puede hacer sentir una historia pierde un poco de relevancia porque lo que sea que suceda, el dicho de que, por ejemplo, ya se murió Iron Man, pues, ¿qué importa? De todas formas, pues de, en cualquier momento puede llegar otro Iron Man de otro universo y ya. ya pero vemos, ese momento, esperar. cuando muere chasqueando los dedos, sacrificándose por el universo, no, no, no se pierde. O sea, al final de cuentas, en ese momento lo sufriste... No se pierde, lo, lo pero lo se vuelve triste. menos relevante. A, la, ah, a no, largo plazo, no. pero en el momento pero no. Pero no llega a quedarse. No, a en el, el momento el... no, en el momento no. Pero si ahorita de repente sale otra vez este... ¿Cómo se llama este cuate? Se me fue el nombre. De... Bueno, Tony Robert Stark. Robert Downey Jr. Robert, ah, Robert Downey. Downey Jr. De repente sale y es así como toda la. Ya me imagino a toda la gente. ¡Ah! Oh, ¡No manches! ¡Está ahí! Pero al mismo pero tiempo, no si piensas como en lo que vino antes, es como. ¡Ay, puta madre! O sea, para qué, ¿de qué sirvió que se muriera? De nada, aquí ya está otra vez. Va no, como no, sale. pues salvó al puto universo. O sea, no, pero es que. <ríe> sí, aparte, mañana habrá otro Thanos de otro piensa, universo, es lo que digo. ¿Qué? Piensa en que es. Sí, pero a ver, piensa que de todos modos. O sea, aunque no salga y nunca más vuelva a salir Tony Stark en las películas, pues ya el, la parte, el, el, el endgame ya fue hace tres años, ya pasó, ya ahorita no es como que llores porque se murió Iron Man. De todos modos, pierde relevancia con el paso del tiempo, porque ya pasó, sigue siendo nuestro héroe, nuestro salvador y lo que quieras, pero ya pasó. Pero ¿qué Entonces, va a pasar el día que tú a tus hijos le digas, mira, ve estas películas increíbles del MCU y las ven todas y llegan al momento y lloran porque Iron Man se murió? Y les, les enseñas las que siguen y otra vez sale Iron Man y es como, ah, ¿no se había muerto? Ah, bueno. Pues no, porque ahí, ahí uh -huh. hay como buen padre... Las películas tienen también que trascender, ¿no? O sea, del tiempo en el que se, en el que se claro, hicieron. Claro, pero pues ahí como buen padre se las enseñas este, te esperas cinco años para enseñarle la No, unos cinco años, pero te esperas tres meses. Ya tres meses le dices, mira, ya te toca la nueva, sacaste buenas calificaciones. Y se pones a ver, y dice, ¡Ah, Iron Man está ahí! ¡Wow! Y sienten la misma emoción. claro, y les dices, son de otro universo. Pero todos lo van a entender. Es más, te lo digo de esta manera. O sea... El 31 de diciembre todavía alcancé a ver el, el meme este de, si pones Endgame a las 11.50 y tantos, en el minuto 50 y tantos, Tony Stark chasquea los dedos exactamente a las 12 de la noche del año nuevo, y vi la escena otra vez, y se me volvió a enchinar la piel, sigue siendo una escena que va a trascender, no importa lo que pase en el MCU, esa escena va a ser mítica por los siglos de los siglos amén. Sí, Estoy de acuerdo, si no la arruinan Trayendo de regreso a No lugar. importa lo que pase Pero, no pero Alex, pero no va a ser para siempre tampoco O sea, no creo que se quede en el universo A menos de que lo hagan con algunos personajes Pero también no todo es para siempre Es solamente para esa película Ojo, ¿sí? ojo, guarden ese momento En que Raúl está aceptando que en algún momento Van a rebutear todo el MCU Y nos van no, a romper pues sí. el corazón Pues sí Es, es, es Disney, visto. claro Que quiere más, varo Sí, sí, Eventualmente sí. va a pasar, digo, a lo mejor dentro de muchos años, pero, pero sí es muy Exactamente. Bueno. Yo y... veo muy difícil que reboteen a un proyecto de esa escala de tantas películas. Que reboteen Ajá. Iron Man, si sí lo creo, que reboteen sí. el Capitán América, pero que reboteen todo, está cañón, ¿no? Pero, no sé si pero, está pero está es cañón. que si rebotean sí. el Capitán América o Iron Man tendría que ser dentro del mismo universo, si no lo van a rebotear el sí. universo. Y entonces tendrían que hacer lo que tú estás diciendo que no deben hacer. Volver a traer a Iron Man al universo. No, estaría mal. Estaría mal. Los reboots sí, solo sí, funcionan sí. a veces. No, bueno. Y hablando de reboots, pero esta vez se ve con todo, que también es ahora la otra producción de la otra casa, de la casa azul de DC. Tenemos de Batman que estamos de acuerdo los cuatro que, que la esperamos, ¿no? Sí, se ve muy buena. Sí. Los trailers, la más esperada. Los trailers es. pintan muy bien. Ese Batimóvil se ve increíble. Me encantó. Sí, el sigo, móvil, sin, sí sigo sin estar tan convencido con el traje de Batman, lo que se ve en los trailers se ve como feíto, no sé, no me encanta es que se le ve rara la cara, se le ve como se pero se la, ve la, o sea, la película se me antoja mucho, definitivamente, siento que va a estar buena si sí, este, esperemos que no, que no la cague DC como acostumbra, pero yo siento que sí va a estar buena, acostumbraba oye, y lo, lo que trascendió Ay, sí, ya no había pasado vean Peacemaker es una belleza lo que trascendió esta semana es que no va a ser clasificación R como todos esperábamos y eso sí, para que vean, digo como oh, tú esperabas, es Batman". nadie esperaba eso ninguna no, de Batman todos, ha sido clasificación Alex. R nunca todos los fans todos los, no, los, todos los fans de, de Batman queríamos ver a, no, pero a, a ver, R. una cosa es lo que esperabas y una cosa es lo que querías o sea, tú querías que fuera clasificación ¿Cómo? R pero no puedes esperar que sea clasificación R cuando ninguna película de Batman ha sido clasificación R precisamente porque necesitan primera. vender no. juguetes y necesitan sacarle todo el jugo posible Ay, pero los si niños supuestamente, ven ser que puede ser. Si supuestamente esta película no, eh, bueno, yo tengo entendido, digo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo tengo entendido que no va a tener que, no va a estar como conectada, ¿no? Como a un multiverso, así como Se supone el, que ¿sí? no, esperemos que no. O sea, yo, yo Se tomando como la como Tomando como referente el Joker de Joaquín Phoenix, este, sí hubiera eh... esperado que fuera por el mismo tono, ¿no? Como pero este... no es lo mismo, Mario, porque Joaquin. el Joker de Joaquín Phoenix es una película que... O sea, sí, utilizan el nombre de Joker, pero al final quisieron hacer una historia original mucho más oscura y, quieras o no, el personaje no se presta para tanto vender juguetes, sobre todo por lo que sucede en la película. Realmente él es el único personaje, no aparece Batman ni otros personajes de esa eh, mitología... Entonces, no es una película que estuvo hecha para hacer juguetes. Pero cuando ves una película de Batman, inmediatamente el merchandising es un factor súper importante y van a tratar de exprimirle hasta el último centavo. Entonces, no me parece nada sorprendente que la quieran hacer, hacer una película Pero apta para menores. Deadpool. Pero Deadpool es muy Deadpool. diferente, Raúl. Porque, o sea, aquí, aquí Alex tiene razón. Porque Deadpool, desde siempre, desde los cómics, siempre ha sido. No apto para menores. O sea, Deadpool no sale en los cómics de los Vengadores, no es el típico héroe, protagonista, líder de un equipo. Deadpool siempre sale en cómics especiales, justamente, inclusive en videojuegos. Eh, siempre Deadpool es como un personaje especial, desbloqueable. Me acuerdo mucho en Lego, Lego Marvel que Deadpool era como el narrador y solo lo podías desbloquear ya al final haciendo una serie de cosas... Porque justamente Deadpool siempre ha sido un personaje mal hablado, sanguinario, grosero, lo que tú quieras. En cambio, Batman es uno de los líderes de la Liga de la Justicia. No es posible hacerlo clasificación R. Eso nunca va a pasar. Nunca van a tener una película de Batman clasificación R. Jamás. Ahora, tú mismo me pusiste el ejemplo. Tú me dijiste que Dark Knight no es clasificación R y teníamos como la duda. No es clasificación R y mira, así de buena es. O sea, esta también es Se siente como R. La de Dark sí, Knight, claro, pues claro. está. Entonces, por, entonces no te preocupes, todo va a estar bien. <risa> Eso es a lo que sí, voy. porque aparte, a, tomemos en cuenta, o sea, no, tú, no. tú pones el ejemplo de Deadpool, porque Deadpool es el extremo. Pero tomemos en cuenta que clasificación R son pequeños parámetros como decir, eh, como, como una escena de sexo muy explícita... O un. O que le corten un, la cabeza a alguien y salgan a la sala de la Ajá, pero. Claro, pero pero que lo, el eh, Logan de, de Sony sí dio el paso. Ajá, pero, pero este, me, me refiero que Logan, puedes este mantener. Puedes mantener el tono fuerte, el tono de sangre, el tono de, de oscuridad, sin ser clasificación R, simplemente eh, grabando la película, presentándola y que, que la no sé institución o no sé qué quién es el que se encarga de las clasificaciones diga ah güey esta sí está muy fuerte ah y nada más de la sangre que va de aquí a aquí la bajas aquí y ya sigues ya ya es apta para menores sí o sea no creo que esto represente el que la película vaya a ser menos ni ni nada así o sea realmente pero era el momento, pues. no a Warner Brothers la última bueno no, no es la última pero la prioridad de Warner Brothers no son los fans de Batman como tú eh, o como yo que tenemos 33 años. Es agarrar desde el niño hasta el fan que, tiene, que tenga 60 años y, y que todos le compren. Que eso sí está mal. No, pues sí. Pues eso sí. sí está mal. Porque al final de cuentas, si vas a hacer un producto, o sea, es como por ejemplo las, este, las series de Marvel en Disney+. Plus No son un producto tan potente como para hacer una película y lanzarlo directamente a cine, pero son importantes. Lo mismo podrían hacer acá. O sea, si quieres vender juguetes, pues haz una serie de la Liga de la Justicia o haz una caricatura como la caricatura claro. de Marvel Avengers Assemble y con eso vende juguetes y, si, y, y dale gusto también pues sí. a quien ha mantenido viva esa franquicia y ese personaje durante tantos años, como lo son los geeks de 40 años que son fans del personaje, ¿no? También, O sea, también hay, sí, hay ese sí. público al que hay que darle gusto. No Sí, pero no se les va a dar gusto, pero no se les puede dar gusto solo a ellos. Eso es más bien a lo que me refería. Sí, ¿no? O sea, por eso digo, puedes darle gusto a ellos y con otro producto darle gusto a otros. Claro. Sí, eso debería ser, pero bueno. Yo creo que Batman pues como es decía, en el, el, espero... el cochinito de oro de, de Warner Brothers. Y si, y si a Batman... Todavía no lo han arruinado, que más o menos sí con Fatman, pero que, este, que todavía tienen una oportunidad aquí, no la van eh, no, a desperdiciar Alex. para exprimir todos los centavos que puedan. No, de hecho, eh, ya, ya lo dijo Alex, no te preocupes, ya no lo vas a ver en pantalla, el mejor Batman de todos los tiempos, porque ya anunció, ahora sí oficialmente, que The Flash es su última encarnación del justiciero. Ojalá ya no fuera a salir eh, ni el The Flash, pero bueno. Muy triste. Ya cuelga... Nah, tanto así como no. para no verlo, nada. Nah. Tanto sí. el mejor es el peor actor? Batman, ¿para qué lo quiero ver? No, no, no, tanto... Batman, sí. además de ser el mejor actor también de que lo ha prefiero interpretado al, prefiero al Batman de George Clooney que el de Ben Affleck sí, lo sé Alex sé si es que por llevarme la contraria pero, la costaria, pero... pero... <risa> o, sea, o sea, es que es, lo mismo que es lo mismo que el caso de Andrew Garfield, quizás sus películas fueron mal escritas no, mal fueron escritas. las mejores, pero bueno Ahí no pues, tuvo ni una fueron mal desarrolladas, fue mal presentada. No, presentadas, no tuvo sea, ni una. Pudieron haber tenido muchos detalles que la gente odió de esas películas. Por ejemplo, hace apenas en la semana, estaba viendo un, la semana pasada, un video de esta escena donde todos los de las grúas alinean sus grúas para que Andrew Garfield llegue al edificio y se ve la bandera de fondo. Es la escena más ridícula que he visto en mi vida. Ese es un gran fail de la película. Ay, tienes que volver a ver las de Toby Maguire entonces, porque tienen escenas mucho peores. <risa> Tal vez, pero no tan cínicas, ¿sabes? Claro que no, peor que, Andrew, a lo que, voy no. Es que. A lo que voy es que puede ser que La 3, las películas sí. donde sale Ben Affleck sean malas, porque son mal escritas, porque están mal hechas, porque las revolvieron a ser mal, como Justice League, pero quizá el, el, el personaje. Batman de Ben Affleck, quizá no sea tan malo como para verlo en cameos, como ahora vimos a Andrew Garfield en No Way Por eso les digo, cuando va a rescatar a o sea, Marte... Yo quiero aclarar que no, creo, de de que, yo no creo que no creo que Ben Affleck sea un mal actor o que lo haya hecho él mal, o sea, justo como dice Miguel, escribieron mal esas películas, son chafísimas y eso... Pero pues, para cameos reper, está ...repercute bien, o sea, en el Batman. El, ahora, el a mí no Bruce me gusta Wayne. ni siquiera el diseño del personaje que sea todo gordo, o sea, me gustaría ver un Batman más en forma. Bruce ¿no? Bruce amado, Wayne. Alex, amado. El Bruce Wayne de Ben Affleck sí me gusta. O sea, sí, este sin. sin sí, tú dijiste, sin ¿no? Que el Bruce Wayne sí te exposed, gusta, pero el Batman el... no tanto, ¿no? Sí, exacto. Sí, es, el eh, es como, es como, es como en los cómics o en las películas donde, Bueno, más bien en los cómics, y ahora que se quiere traer a las películas, eh, hay Spider-Mans como el Spider-Man noir o el Spider-Pork o Penny Parker, que en los cómics no son tan relevantes y quizá no a muchos les gustan pero un camellillo por ahí se agradece ¿sabes? Es lo bueno, mismo y hablando, este de, hablando de, de Flash es, es, pues es. eso también es un estreno para este año ¿no? que también eh, a muchos ah, nos sí, tiene intrigados Flash, sí. eh, ya, ya más o menos creo que sospechamos que es como el Spider-Man No Way Home pero de DC porque les encanta siempre copiar todo sí, sí. pero eh, lo emocionante no, es, es que va a salir revés. Michael Keaton como Batman eso a mí sí me emociona para que veas y no solo eso. Sino Insisto, que eso, eso no está películas. confirmado, no sale en el tráiler. Michael Keaton, uno Esta. sí está confirmado, dos ya da entrevistas hablando de que volvió a ser Batman para The Flash y tres sí sale en el tráiler de su voz clarísimamente. No sale en el tráiler, no se voz. ve su cara, no sale Pero, él, a ver. simplemente ah, sale un Batman de espaldas ¿Es su voz? que no sabemos quién es. Es su voz, claro ¿Es su que es su traje? voz. ¿Qué tal que hace el buitre? Es su traje. No, <risa> no manches. Sí. Es su traje. Si esa misma Michael voz Keaton del buitre puede ser el ojo de su buitre, ¿no? de de del buitre, el... ¿no? O sea, tú estás viendo no. su voz. Pues es, es la voz de de del pero, buitre. A ver, o sea, eso sí ya lo confirmaron oficialmente desde hace mucho. Va a regresar Michael Keaton como. Ah. Sí, eso lo confirma. Puede ser Birdman. Pero... Puede ser Birdman, porque es su voz. Sí, seguramente Birdman y Flash se unen para. Entonces pues es su no, voz, ¿Qué dijiste, Mario? entonces confirmado, Birdman y Del Buitre hacen un cameo en The Flash porque son su voz. A ver, hasta sale el logo de su traje y todo, no, no, bueno. El mismo Michael Keaton ya habló y hasta recordó ¿no? En su época cuando interpretó a Batman este, en la primera Así película. Es que rechazó ya que Joy Schumacher tomó los proyectos futuros porque no era el mismo tono que había utilizado sí, bendito aquí. sea el señor sí, sí, sí. pero fue una de las cosas que dijo cuando se, ya se oficializó su, Así su es. participación eso como... y y eso y que le pusiera una parte en el traje para que pudiera ser del uno sin tener que quitárselo todo, eso también agradeció mucho gracias por, por ese, ese dato Raúl era importante era importante y a ver eh, y, y, y saliendo de esa también hay una serie que agútalé estoy pero lo que le sigue de emocionado y tú yo sé que tú también Alex la serie de Obi Wan Kenobi, desde que la anunciaron sí, obviamente con la con la con el regreso tanto de de, de, de de bueno el personaje de Obi Wan obviamente no de Igual McGregor y de nuestro querido Darth Vader que para ti no, no sé si no sabías que no era querido o no Alex pero claro que todos queremos aunque él odia la arena nosotros, todo, todo el mundo Anakin, aquí, aquí Skywalker. es la, la gran contradicción de los de los fans de Star Wars, incluyéndome, que todos dicen que Hayden Christensen fue un pésimo actor como Anakin Skywalker pero ahora todo el mundo esté, pero ahora todo el mundo está emocionado de que regrese. En el episodio 2 le escribió incluyéndome muy repito eh, incluyéndome yo también estoy emocionado de que vuelva. Claro. Claro, claro, pero os digo, pero aquí te estoy diciendo como por los fans, se redimió todo en el episodio 3. Estuvo muy mal escrito todo en el episodio 2. Eh, eh, tampoco se redimió todo. O sea, ¿Y en el se, 3? sí se redimió un poco, pero no todo. No, no tiene madre. Sus diálogos pero, también están también no, escritos en el 3, ¿eh? Pero no sienten ustedes no, que no, este momento no. no el regreso de Hayden Christensen se también a que mucha fan base de Star Wars haya quedado como muy descontenta con esta última trilogía que vieron así como en, el, en este regreso como la nostalgia, ¿no? De un pues es que, yo, más que más que a la última claro. trilogía. Yo creo que el regreso de Hayden Christensen, como el de Michael Keaton, como el de Batfleck, como el de Andrew Garfield, como el de todos estos actores que encarnaron un personaje en el pasado, criticado o no, y que ahora eh, van a reaparecer retomando sus papeles, se debe solo a una cosa. Y es que preferimos ver un personaje conocido a un personaje desconocido. Sí, ¿A qué voy con esto? Preferimos mil veces ver a Hayden Christensen, que ya lo conocemos, que ya... O sea, tú piensas en Anakin Skywalker y piensas en Hayden Christensen y el niñito. Tú piensas en, en Spider-Man y piensas en Toy Maguire y en Andrew Garfield. Tú piensas en Batman y piensas en Michael Keaton y en este Chris, en Christian Bale. Entonces, el... Querer traer a estos personajes es porque es mil veces mejor traerlos y decir, oh, yo vi su película, a decir, sí. este, es, es, con el meme de Dicaprio, este ¿no? es el Batman de otro universo y no lo conoces, nunca has visto su cara, sí. pero emocionate, ¿sabes? Exacto, o sea, tráele tra a los fans cualquier cosa que los remonte al pasado y se van a emocionar. Porque, sí. porque ya hay empatía, buena o mala pero ya hay empatía. Sí, es, es en por nostalgia, o sea, te, y te lo pongo así, Mario, justo relacionado a lo que tú dices, no de a lo mejor que el descontento que hay ahorita con la última trilogía y entonces la gente quiere ver algo de lo de antes, pues, pues recuerda que también en su momento esa trilogía de precuelas no, no tuvo a los fans tan felices, también hubo muchas críticas, y te apuesto a que si dentro de 15 años hacen una nueva trilogía de Star Wars o hacen otras películas de Star Wars y de repente aparece Rey... Y Kylo Ren, todos se van a emocionar y van a decir, sí, salió Kylo Ren, aunque ahorita así, digan que no les gusta. Así, así no, no, funciona No, No, tampoco no los y, puedes poner en ese lugar. Todo, o sea, Ay, Raúl, tú vas a pero... ser el primero, por favor. Sí, claro, totalmente. No, no, totalmente. no yo no, ¿eh? O sea, y yo que así lo funciona la memoria en general, este, o sea, tú relacionas cosas que ya viviste, este, experimentaste, o en este caso como espectador, viste en el pasado... Así funciona, o sea, tú relacionas algo que ya viste, y como dice Miguel, o sea, creas la empatía inmediatamente. Claro, y, y es que es esto. lo que te digo, o sea, imagínate que anuncian la serie y vemos el póster de Darth Vader contra Obi-Wan, pero no anuncian a Hayden Christensen, y cuando esté la... Pues cuando, cuando, cuando se estrena la serie y llegue el capítulo y se enfrenten y Darth Vader se quite tantito la máscara para decirle, fuiste mi maestro y ahora te voy a asesinar, o algo así sea otra cara todos se ahora van a si esa escena de, sucede entonces va a ser una porquería todos se van a quedar así como de sí, no, no, oh, no es Darth vader sí pero no lo conozco hubiera estado mejor que Dale, no, sí, obviamente si él es el actor que hacía Darth vader pues tiene que ser él no o sea claro claro sí, Oigan, pero también ahora esto, quién eso va a salir decepcionado o sea, de la serie tú ¿Cómo que decepcionado Sí, tú, ¿Quién Alex? va a salir decepcionado? Yo, que no sí. quiero que se enfrenten en Darth Vader contra tú obi Tú vas a salir decepcionado, por porque, porque vas a salir ya la dijo la escena de la Exacto. serie. Y tú ya dijo la productora que se van a enfrentar. En el universo, sí, sí, sí. en el multiverso, o sea, todos los Alex de otros universos van a salir orgasmeados por ese capítulo, menos tú. Sí, y comiendo crepas bien, ¿eh? Sí, sí. Y comiendo sí, crepas. Alex, sí, sí, o sea, plástico. en otros universos, Alex come crepas así, con las manos, en su triangulito. Ah, así, ¿no? y se le está chorreando toda le la cajeta, de mermelada. le maman, los, los, los vale, vale. enchila. Y va, va a ver el capítulo y va a ser así de, no mames. Pero este Alex, no. Sí, va va es único, el único. Yo, Alex bueno, yo ya he explicado hombre. mis razones y puede, pueden ver quienes nos están escuchando, o más bien escuchar los capítulos anteriores en los que hablamos justamente de esta serie, pero solamente para resumirlas rápidamente, en el episodio 4 hacen referencia a la batalla del episodio 3 como la última vez que se vieron. Entonces no tendría no, por qué haber otra batalla otra. en medio, nunca dije, hasta nunca ahí lo voy Mustafa. a dejar. No, ya, no, a ver, ¿quién se decepciona? Mustafa, ¿no? Yo creo que se va a decepcionar, Raúl y Miguel. Alex, por eso, pero a ver, jamás dicen, la última vez que te vi en el planeta Mustafa. Ay, no, pensé, no lo tienen que decir explícitamente, eso no o lo lo dije, hacen, por eso dije, hacen referencia. La última vez que te vi, eras tú el maestro y yo vez... el alumno. ahorita qué en, tal en, que hubo no? otra? Sí, está bien, está bien, sí. Ahí está, ya, fin. Sí, ¿qué tal que hubo otras 15? ¿Qué tal que se reunían todos los yo, fines de yo, semana yo, yo para pelear tengo, a ver si Más ganaba? allá de eso, Exacto. más allá de si se <ríe> enfrentan o no y si está bien o no, yo tengo preguntas acerca de cada entrega, llámese de película, serie y nada más, porque lo demás nadie le importa, eh, ya, llámese película o serie, con, ¿se contradicen a sí misma o se inventan poderes nuevos de la fuerza? o de, este, de cualquier estupidez, ¿no? Sí, Entonces, yo quiero saber si esta serie, eso me interesa... Ese no fue Disney, pero bueno. ...va a mantener todas las estupideces que se inventó la última trilogía. Como, sí, por no. ejemplo, quiero ver si Obi-Wan Kenobi es capaz de sanar con su fuerza, o si es capaz... A de lo mejor ese poder él no, lo, él no lo descubrió, eso es algo que descubrió Rey y nunca se lo transmitió a nadie. No, el de curación existe y solo era una Jedi. Pero, pero no no pero la curación no, existe después que de que después existe. de Obi Wan vi, entonces a lo mejor ahí todavía no no no no, no antes. Nadie. solo hubo una maestra que lo hacía ¿Todo eso Oiga, puede pero, ser les digo Disney ahorita no está espera esa esas, maestra esas sale esas en las películas o en las series no en los cómics ah, entonces a nadie le interesa no no no claro, para mí igual? va a ser un mejor sí. momento en la serie de Obi Wan cuando aparezca no, no. el fantasma de Qui Gon Jinn hablando con él exacto eso también tiene seguramente va a pasar obvio va a pasar eso para mí sí va a ser un gran momento por seguro favor. va sí, a pasar. Sí, sí. Y luego va a ser un cameo, importante. seguro, seguro, seguro. seguro. Sí, sí, sí. Y lo otro, Alex, importante es que nadie está pelando a esos episodios. Digo, ya lo están dando que no existen. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. Digo, si Mandalorian ni los está pelando, y eso que está cerca, pues mucho Raúl, menos Obi-Wan, que no vi. En Mandalorian han mencionado a la First Order para empezar. Ah, en eso es una cosa distinta. Esa existe desde los libros. Eso es distinto. Ah, tú, los, ah, los libros no importan, eso sí, eso sí para que veas, no son canon. No, Alex, todo lo que estás viendo. No, Pero, no, no te preocupes. En 10 año, años que regrese Adam Driver al papel de Kylo Ren, tú vas a ser el primer emocionado. No, no, no. Y aquí le estoy diciendo no, no pero independientemente de lo que no, creemos, no, no. independientemente de lo que creemos nosotros y de lo que crees tú y de lo que te gusta a ti y no nos gusta a nosotros, hay que ser honestos. Eh... Tú eres un fan de Hueso y Médula de, Por eso, de Star Wars. Está bien, me y voy conoces, a decir, conoces, ¿conoces todo este material no canon de otros Jedi y otros libros y otros cómics y lo que tú quieras? Pero el 90, 95, 99.9% de la gente que ve Star Wars le vale 3 kilos de longaniza a los cómics y los libros y los videojuegos. Pero por eso y no saben digo. que existe y no saben que existe esa Jedi con poderes de curación y los cómics de Boba Fett. Entonces a nadie le importa. Pero por Omítelo. eso lo estoy diciendo. Pero es que no es por eso, es porque yo como le, como si sí se les estoy diciendo de dónde están agarrando. O sea, no eso si si hubiera o sea, existido pero tú, en el año pelo, pelo 2002. Desde, tú tú, tú serías desde el, el otro en punto DC. de vista, el que te escucha cree que lo estás inventando, porque para él no existen los no, cómics y le los libros. No, estoy diciendo yo como fan, que claro, pues, pero si te estoy diciendo de ahí lo estoy sacando, no estoy ganando nada de ahí. Lo único que estoy diciendo es que de ahí se están agarrando y ya. Eso es lo único. que Por eso, que estoy diciendo, pero a ver, no si hubiera existido nada. Lens Blur hace 20 años. Tú habrías sido el primero en decir, jamás me va a gustar el Darth Vader de, Anakin, de, de de Hayden Christensen, y hoy estás muy emocionado. Lo mismo pasaría. Pero te digo que en el episodio 3 se redimió, claro, para mí se redimió y por eso... Claro, bueno, ¿qué que tal, el que, en el es ¿qué tal bueno? que en el episodio 10 se redime Kylo Ren? <risa> no, pues, estaría muy el cañón fantasma que de Kylo Ren, porque Kylo Ren ya se murió. Exacto. No importa, Exacto, sí, lo traen de otro sí, universo, sí. Miguel. Ay, sí, ya, ya ven, ya está. No, ya, vámonos, Ay, eso, me gustaría... Ver, aquí sí te parece una estupidez, pero en Doctor sí, Strange no. Sí, sí. Ah, ¿qué, qué cosas. Fíjate, sí, que me gustaría eh, me conocer... Marvel. Me gustaría conocer al Raúl de otro universo que diga, me cagan los putos cómics. Ahorita los lo no cuentan, ¿no? esos a nadie le importan. <risa> Céntrense en las películas. Ese Raúl... Ya me voy a ver Raúl, 10 cosas que odio de ti. Con ese Raúl podríamos Exacto. dialogar. <risa> a gusto. No, está, está más divertido sin poder dialogar. ¿Ese Raúl ¿no? sería fan de, de Robert De Niro en películas románticas. Así es, así es. Oigan, así una, es, una es, más es que, este, que, ya que que cada quien diga la, la última que le emociona para este año, porque ya estamos eh, llegando al tiempo. A mí, la que me emociona mucho también, que también es una moneda al aire, quién sabe que si vaya a ser buena o mala, es la de Jurassic World Dominion. Eh, yo soy emociona? fan de Jurassic Park. No, sí, yo, yo soy fan de Jurassic Park y siempre lo he dicho, la primera es la buena, todas las demás eh, da igual si, si, si existieran o no, la segunda todavía un poquito, pero me sigue gustando y me sigue emocionando cuando sale una y quiero que sea buena película. Me gustó Jurassic World, Jurassic World eh, 2 se me hizo una verdadera aberración. Y no, no sé pues, ¿sí? no sé qué pueda pasar con Jurassic World Dominion, pero sí estoy emocionado, estoy emocionado de que regrese, como decíamos, por la nostalgia de que regresen Alan Grant, la doctora Elie Sadler. Pero y el igual Malcolm. van a estar hablando y ya, ¿no? Entre ellos en una habitación. No sabemos, no sabemos, pero, o sea, me emociona. De nuevo, es perfectamente posible y, que sea una porquería. ¿Y qué pasa si el doctor Grant y la otra son clones? Pues sería, porqué... <risa> pues sería una porquería. Pues sería una porquería. Es más, espero que ignoren completamente la, la subtrama de la niña clon de la película pasada. Uy, no, te digo que ella los va a guiar y todo, Alex. Así ya dice la clasificación oficial del... No, no es cierto. No es cierto sí. Te sí. digo que al final no de la película van a ser los eh? o o sea, humanos. Ver, piensa una cosa, uh -huh. el Indominus, que tenía ADN de rana, de pulpo, de velociraptor, de tiranosaurio y de no sé qué tanta madre... Y, de, Podía y la comunicarse... receta de Mac, del que Toki tenía. Y de las <risa> superpoderosas también. Sí, sí. Podía comunicarse con los velociraptores y hablar con ellos porque tenía su ADN. Podía sí. camuflarse porque tenía el ADN no sé quién. Entonces, si la niña es un clon con ADN de dinosaurio o algo así, o con la misma tecnología, no suena descabellado que la niña que pueda con hablar ellos. con los dinosaurios como Elisa Thornberry o algo así. 100%. O sea, puede suceder, puede suceder, por eso digo que es una moneda al aire, pero hasta, hasta no ver me seguiré emocionando. No, bueno, a ver tú, este, creo que no has dicho una que te emociona como tal, pero, pero ¿cuál es, Miguel? Pues no es que me emocione porque la verdad nunca jugué los juegos, okay. pero la de Uncharted de Tom Holland siento que puede ser una buena película. Eh, o sea... Sí, los juegos me llaman la atención, nunca los he jugado porque nunca los he comprado como tal en su momento, pero la trama de, de este tipo Tom Raider, pero de acción sí. más o menos Indiana Jones, tesoros, siempre me ha gustado. O sea, por ejemplo, yo soy fan de las películas de Indiana Jones, de las de Nicolas Cage, del Tesoro Perdido, entonces, o las de Tom Raider, de este Lisa Alicia Vikander. Entonces este tipo de tramas me gustan y como que sí espero la de un charter. Tom Holland es buen actor, entonces creo que puede ser una buena película, está como que poco, poca gente habla de ella y creo que puede ser una muy buena peli y una muy buena adaptación de videojuegos, que eso es raro. Sí, exactamente. Aquí hay un fun fact de, de esta película, yo no sabía que fue presentada como una producción para hacer James Bond Jr. y de hecho era también con Tom Holland, entonces así es como lo presentaron, imagínense y la misma bueno empresa que no. Di, no, pues dijeron no sabes qué, todo esto que nos dices de amazones y todo, pues nos suena más a Uncharted, déjanos, compro los derechos de Uncharted y mejor haz una película de, de Uncharted. <ríe> y mejor no Igual, tocamos el era. buen nombre de James Bond. sí Vértebra, sí. eso no me agrada, porque entonces significa que el guión fue hecho antes de saber que iba a ser Un Uncharted. Bueno, sí, lo por lo no tanto ser, no va a estar bueno, bien basada en el juego. No, ah, bueno, no el guión no, el pitch. Ya, exacto, ya. el pitch nada más, uh -huh. Tengo no sé sí. si ya será con guión y todo. Supongo que sí, pero eso se puede cambiar también. Y ya cuando... Recuerden, que, la, que, estos una, pitch, una lo, ¿recuerden que los eh, las juntas en las que deciden cuándo, cómo, cómo va a ser sí. una película son de dominio público. Están en un canal que se llama Screen Rant y se llaman Pitch Meeting. Ah, sí, claro. Lo que pasó en la realidad. 100% lo que pasó en la realidad, exactamente. ¿Y tú, y tú Mario? ¿Cuál es la que más te, te llama? Pues Yo estoy esperando mucho una película que se llama The Northman. La tercera oh, sí. película de Robert Eggers, el director de La Bruja, esta película de terror del 2015, que a muchos nos gustó, este, muy innovadora no en cuanto al tono de, del género de terror. Y la de The Lighthouse, ¿no? esta del faro de 2019, este, también espectacular, no las actuaciones de Robert Pattinson y William Dafoe ahí este, haciendo mancuernos. Sí, chulada. Eh, para mí, el mejor director De, de, de actual es este, Robert Tegers, este Y esta de Norman, este, pues una historia sobre vikingos, no este, con un muy buen cast este, es. con Nicole Kidman, con Anya Taylor Joy, con William Dafoe, entre otros. Así es. Entre otros, ¿eh? Sí, Ethan Hogg, eh, y este Alexander Skagard. Sí, un ¿eh? super elenco, ¿eh? Súper, súper elenco. Sí, historia de vikingos y sí se ve toda también oscurona, tipo. Pues la bruja, ¿no? El faro también que han sido de ese estilo, pero esta pues ya pone epicidad por todos lados. Yo también lo espero con ansias, Mario. Suena, Oye. suena bien, se ve bien. Sí. Para mí suena como la receta perfecta para quedarme dormido, pero, <risa> pero Ahí suena bien la película. ¿A poco con vikingos te quedarías? No? Pero es que no es por no es por los vikingos, ya te dije, o sea, como que el, el, el director, los, los actores que van a salir, el el póster incluso, o sea, como que para mí suena como que no me va a gustar, pero se, pero se ve como una buena película para, para las personas a las que sí les guste. Bueno. Oye, me extraña que Alex no haya mencionado a, a Misión Imposible. Sin ah, no, esa, esa por demás, o sea, es claro que me, que me emociona un buen. Lo único que ya no me gusta de las de Misión Imposible es que antes cada una tenía un director diferente Entonces cada película tenía como su identidad Y las últimas tres y las dos que vienen Ya son todas con el mismo director Entonces como que ya se sienten sí. medio iguales Pero a ver, claro que me emociona ¿eh? bueno, Y que por, mencionar, un por mencionar Algunas otras que no mencionamos Sonic 2 La 1 me sí. gustó Sonic Mario Bros Lightyear también sale este a año Lightyear se me antoja muchísimo Lightyear también sale este año Animales fantásticos. Pero espero que sí, la no de Lightyear sí si salga Sorg Ah, sí, también que salir Sor, que es el sí, villano principal de la de Botanier, Es más, que sea Hayden sí, Christensen ¿verdad? también. Sí, sí. sí. <risa> eh, no, bueno. no yo, yo lo que no sabía era que iba a salir en el cine. Yo creí que iba a ser producción eh, directa para. No, para es la carta fuerte de Pixar es, para este año. No, muy bien, chulada. Qué bueno. Esa sí. fue una muy buena, muy buena. Animales sí, Fantásticos, sí. también sale este año. Así es, los secretos de Dumbledore. También claro, tenemos, con el, tendremos con Stranger el... Things. Grindelwald, 4. que ya no se parece a world Sí, ya no. Es, eso me molesta, pero, la cuarta pero de sí Stranger la espero. Things, se ve buena. Así eh... No sé si suceso venga Gru, con una temporada de este año. No, no, no, no. Este Tendremos la, la segunda temporada de Oscuro Deseo. <risa> Mario la, espera esa con un chingo de ansio. La recomendación de Mario de, de, de hace mucho tiempo Que nos recomienda, luego la semana que entra Nos, nos dice que no, que era broma Luego nos dice que siempre sí <risa> Bueno mira, ¿Si no la vean con sus 22 capítulos De ver a Maite Perroni en lencería Yo también lo espero con ansias Entonces, <risa> sinceramente la más Sí, sí, sí, cómo no <risa> Raúl, ya, ¿cuál es la última tuya? Eh, la, de, la, de, bueno, la, sí, ya, la última producción de Martin Scorsese que será eh, The Killers of the Flower Moon de película que ya se está creo que ya se acabó de, de, de grabar ¿y no creo le va a pasar lo mismo Netflix. que con la última que no encuentra distribuidora? yo creo que sí va directo para Netflix es lo que, lo okay. que suena obviamente va a tener a DiCaprio no podía, no podía faltar va a salir Brendan Fraser va a ser su regreso a la pantalla grande eh, Robert De Niro, por supuesto, también no podía no podía faltar, y, y los demás pues ya, ya no son tanto. Pero lo que llama la atención es justamente el regreso tanto de Brendan Fraser y obviamente ahora uniendo otra vez ¿no? a Lidicaprio y a Robert De Niro en una en una producción. Claro. Eso ya es de esperarse ¿eh? Sí, sí, sí. Chula. Hay varias, hay varias que no mencionamos. Desencantadas al este año, eh, por ahí Aquaman 2 al este año... Black Panther, Wakanda, Wakanda Forever, tampoco la mencionamos, y esa sí se me antoja bastante. Quiero ver qué va a pasar con, con T'Challa. Eh, Spider-Man la de la animada, la de Sony Pictures, también sale este año. Los fans de Shrek, sale la del gato con botas, este año, se supone. Entonces, hay varias, hay varias. Tienen Así, varias cosas totalmente. para este año, entonces y obviamente las estaremos discutiendo acá. Exacto. A menos de que el virus diga otra cosa, pero ojalá no, por favor, por piedad Mientras mientras Mario se vuelva a animar y al cine estaremos contando los estrenos Sí, aquí. ya con eso estamos seguros Bueno, uh, Raúl, Mario y yo estaremos contando los estrenos, Alex lo estará contando por su lado porque siempre va solo y nos abre como Exacto, botachos, pero... ya nos dirá, ya la vi. Sí, es que... es que, sí, perdón no, no, tengo ni, no tengo nada que aportar Hay que buscar al Alex de otro universo Que sí nos invita al cine a, a Alex solo pone la música de, de las noticias y ya. Y, y ya Exacto, con permiso sí, sí. La academia escuchó mis plegarias Finalmente y este año Van a ser otra temporada a... de la academia Exacto Uf. escucharon mis plegarias. Y este año ahora sí va a haber este no, un host en la ceremonia de los Óscares, cosa que no había sucedido desde hace. Uno, no regresa Alan Thatcher. Alan Thatcher, no, bueno. <risa> el mejor host de la historia no, este, no la verdad es, que, a mí es algo que me emociona porque yo siento que esa era una parte importante de lo que hacía divertida la ceremonia y que en los últimos años no habíamos tenido, hay opiniones encontradas, yo sé que por ejemplo a Mario le había gustado el formato que hubo en los en últimos años sí, aunque no es sea rápido. como el año pasado que sí fue una basocia, todo está bien. claro, es que lo que decimos, hay chistes malos, Alex, te atiendes a eso entonces así ya, ¿no? hay Raúl, pero chistes malos hay en todos lados no, pero, o sea, pero, yo... o sea en, en ese sentido, perdón, Mario, o sea, sí, el año pasado fue una basofia, pero en lo personal, creo que lo que más me aburría y más detestaba de la ceremonia de los Oscars eran los hosts, sinceramente. O sea, o sea por es, eso, no eso, no cada Jimmy. pero bien? además chistes malos, Raúl, por lo general son buenos, a lo mejor no les has entendido. <ríe> o sea, yo... No, esto es muy distinto, no, no, no. O sea, yo entiendo ¿no, la es bueno. presencia que, que necesita la audiencia, ¿no? Como de, de quién este, es el hosting, quién puede hacer reír a la gente, mientras este, para que se pasen un buen rato y no se aburran viendo la premiación. Este, pero... Eh, a final de cuentas los gringos suelen ser muy locales, ¿no? O sea, hablando de chistes, por ejemplo, o sea, la verdad quién si sí los capte, ¿no? Porque sigan la línea, ¿no? O sea, este, no sé viendo los Simpsons, la mejor de toda la vida, claro. ¿no? Que... O cosas así, este, pero suelen ser muy locales, o sea, y, y la verdad es, este, o, o sea, sea en mi muy caso... locales y basados en chismes, además, Mario. ¿no? Ajá, exacto. No, y, claro, y aparte, ver, el humor Es una ceremonia lingo, de Estados humor... Unidos para Estados Unidos, que la transmite a no, otras partes No, no, no, es, no, es, es una ceremonia de Estados Unidos para el mundo. No, sí, porque sí, si claro, no, no claro, sacas que claro, es para el mundo. Claro. Si es fuera para mundo, el mundo, premiarían la mejor película el... del mundo y no tendrían su categoría aparte de película del mundo. No, es no, un no. show, es de los shows más vistos en el mundo. Es, por eso, es pero es que un show hecho por americanos, para americanos. Y sucede que los no. transmiten en otras partes del mundo porque no, también no, despierta no, no, el interés. No, no, no, no, no. Claro que sí, totalmente. es como el Super Bowl. Pues Pero lo cosa que el para Estados es Unidos. El Super Bowl es para el mundo. Es hecho ¿Es para, para Estados mundo? Unidos, ya que el mundo lo transmite es otra no, cosa. No, no, no, no, no. Si no lo en Piensa, por ejemplo, en el béisbol, en, en la serie mundial. La serie mundial. Que son solo con equipos de Estados Unidos, es lo mismo. Sí, pero la serie mundial es un deporte que solo se ve en Estados Unidos. El fútbol americano no, el fútbol Y los Oscars premian producciones de Estados Unidos, de Hollywood. Pero las películas son internacionales, Alex, claro, que no pueden ser nomás. Sí, estas. claro, ahí tienen la, la categoría la de, película de película internacional. No, no, no, no, no pero las películas la película en general se estrenan en todo el mundo. El segundo mercado más importante después de Estados Unidos es China. Por eso. No puedes decir que es hecho solo para Estados Unidos. Por eso, Unidos. pero no, incluso no, no, no. con los sí. estrenos de las películas, lo, así hacen la diferenciación. Esta película obtuvo tanto dinero doméstico, o sea, en Estados Unidos y tanto afuera en el mundo, donde donde a nosotros eso, ya no nos pero importa el show No pase. es producido solo para Estados Unidos. Pero lo que sí es cierto es lo que dice Raúl y Mario, que los chistes de los hosts y demás son muy locales y en general que son el, para Estados el el humor gringo. Eh, fuera de producciones, o sea, fuera de series fuera de películas, me refiero al humor gringo como de, de televisión, de en vivo, digámoslo así es muy raro eh, no sé si, o sea, por ejemplo cuando ven series gringas en, en, en, en canales de Estados Unidos o por ejemplo yo, que luego me siento a ver partidos con mi, con mi papá de fútbol americano o de béisbol y pasan los comerciales gringos de Papa John's y de C y cosas así son son son comerciales muy raros, que, lejos de querer decir, ay, voy a comprarlo, me dicen, qué raro comercial. Ah, son son culturas eso". diferentes. A mí, Ajá, es un humor raro, es un humor localista. Y entonces, cuando tú estás viendo los hosts de los Oscars, no te hacen reír. A mí nunca me han hecho reír. A ti. O sea, por esto te que, digo, Y a de muchos. Gustos. Y a muchos. No voy a decir. Por eso, todos, o sea, por eso porque luego dicen que generalizo, pero a muchos no los hacen Eso, o sea, no, tienes razón, o sea, a muchos no, no les gusta, a otros sí, o sea, por eso digo que es como muy polarizado, a mí en lo personal sí me gusta, o sea, siento que, por ejemplo, de los Oscars más memorables de los últimos tiempos fue en el que eh, fue host eh, Ellen DeGeneres y se tomaron la famosa sí, selfie bueno. y demás, eso eso me pareció muy bueno. Sí, Ellen de cuando Jimmy General, Kimmel si Jimmy llevó Kimmel. a los del cine de enfrente. Exacto. Bueno, digo, esos dos, mis respetos, pero para que haya otra vez esos dos, Está muy cañado. O sea, Billy está... Crystal era buenísimo host de los Oscars también. O sea, ha habido varios... No, Billy Crystal se me calla muy bien, la sí, sí, lo reconozco. ¿Va a decir quién? ¿Quién? En fin. Falta tu pregunta, exacto, Leo. Ay, sí, no, el... es que no le entendí. ¿Quién, ¿quién? es Billy Crystal y Billy dónde Crystal? ha salido? No. Sí, no, ni puta idea de <risa> quién sea. <risa> es Mike Wazowski. Ok. Ah, eh, eso sí es conocido. Mike Wazowski me refiero. No quién no, le bueno. da la voz. <risa> <risa> Qué exagerado. Oye, por aquí, Agradecide, por decían, ¿no? Rumores, rumores del live action de Blancanieves. Que para empezar quiero aclarar que ya hubo un, black, un live action de Blancanieves llamado Espejito Espejito, ¿no? O sea, ya van a ser verdad. otro. Y no, y también el de Kristen Stewart también. Eh, ah, pero ese no fue de, de Disney, hecho. pero el de Espejito Espejito sí fue de Disney. Ah, bueno, el de Espejito Espejito. Eh, que, a ver, espérate, existe una película llamada Espejito Espejito. Sí. ¿Es sí Julia Roberts es la bruja malvada YouTube, y Lily Robert. Collins es Blancanieves. Solamente ustedes la vieron. Yo no la he visto, yo no la vi, pero, no, pero es reciente. Nadie la ha visto. Pero es reciente, es reciente, es de como hace como 10 años. ¿no? <ríe> pero bueno, este sí es no 100% producción de, de, de Disney, Alex. Esta ya es pero bajo el ala completa. por eso de digo. Sí, no, según yo no era 100% Disney. Pero esta sí, se supone que Bueno, el caso es que Disney. los rumores dicen que, que no, no habría príncipe en esta película, sino que sería eh, Blancanieves homosexual. Y creo que ahí entra lo que ya hemos discutido en otras ocasiones, ¿no? El meter la inclusión a fuerza, ¿no? ¿Por qué no hacer un personaje que sea homosexual en vez de volver a Blancanieves, que su historia es con un príncipe, y volverlo homosexual a ella? Eh, pues sí, pues lo de siempre. Sí, pues incluso sí, incluso inclusión a fuerza. La... Exactamente. Una inclusión tal cual. Y, y hablando, no, bueno, esto no está de, de a fuerzas... Pero eh, varios ejecutivos de Warner también ya están hablando sobre qué fue lo que pasó para que saliera al final de la línea, por lo menos de todo lo que es eh, real en el universo Y decir que, que la verdad aún sigue siendo un poquito descabroso, es que no es tanto lo que nosotros nos vendió Zack Snyder todo este tiempo, de que no le aceptaban sus ideas, o de que tuvo broncas con todo el elenco. Es que imagínate, también... si les aceptan y sale con tremejantes porquerías. No, no, no, Alex. Ay, te digo, el ataque... Siempre va, ah, pero está bien. <risa> no es cierto, es cierto. Eh, él, eh, este ejecutivo eh, dice que la verdadera razón por la cual pues no, no siguió Warner trabajando con Zack Snyder es porque él tiene una actitud de, de los cojones horrible, ¿no? Eh, al final es una persona muy difícil con la cual trabajar. Ahora, yo no puedo, obviamente, asegurar nada de esto, pero sí sé que es medio perfeccionista con algunas cosas. Y no sería el primer director, por ejemplo... De Stanley Kubrick también era muy difícil de trabajar con. No demasiado. Y no, no tenía eso. Así, así. es. O digo. sea, por ejemplo, yo, yo de Snyder este, ah. o sea, digo, no, no, no, no soy muy seguidor de, de sus películas. O sea, entiendo que tiene buenas obras, 300, este, Watchmen, este, que me gustaría ver Watchmen, por ejemplo, o sea, sí me llama mucho la atención. La vela, vela. Este, eso. pero, o sea, lo entiendo. O sea, siento que Snyder sí es un director, el tipo de director que como que no le gusta atarse a a la empresa, ¿sabes? Que te diga, no, es que claro, te que no, este tipo de cosas, porque si no, no sale, ¿no? Este, entiendo que es un director así. Entonces, yo creo que al mismo Snyder le conviene, ¿no? O sea, porque él va a encontrar así como su línea, ¿no? Pues sí. Yo, ya pues, tiene su Army of the Dead. Estás en Mutlio. Ya tiene su Army of the Dead y ahí va a hacer lo que él quiera. No, y Mario decía, casi y se y paró de la que silla también... cuando dijiste Kubrick, ¿eh? Sí, sí, dijo, justamente lo que dice Mario, o sea, al ser un director difícil con el que trabajar, él va a ser mucho más selectivo con quien lo contrata y va para poder hacer lo que él quiera, como Luis hizo of the Sí, que al final yo te diría, o sea, digo, obviamente estos son rumores, no, no, sé qué tan cierto sea, o incluso si si lo dijo un ejecutivo de Warner también pues, nunca salen a decir exactamente toda la verdad y salen a decir solo un lado de la historia yo lo que creo sí, sí. es que si fue una persona muy difícil con la cual trabajar, pero les hubiera generado con sus películas el éxito que esperaban pues les vale y lo, y lo siguen contratando, pero pues les dio Batman contra Superman y la Liga de la Justicia que fueron dos flops gigantescos pues obviamente no es como que lo van a mantener ahí Claro. claro. La, Liga sí. no, la Liga no cuenta tanta, pero sí Superman, bueno, Hombre de Acero sí y Batman contra Superman igual sí Pero no Hombre de Acero sí fue exitosa estudiaba. monetariamente las otras dos son las que fracasaron Sí, pues sí, ahí sí. Los, si los numeritos no la acompañan, y lo tuvo hasta después, ya con su corte. Ahí sí, si no la acompañan, ni cómo? Sí, no, que el morbo hizo que la gente se cegara y sí. pensara que era una buena película cuando era la misma cochinada. Que no, Alex, que no. Ya ya, ya lo sacaste, porque esta iba a ser la última del año, ¿eh? Ya, ya que lo sacaste. Esta es la primera del año, Raúl, ¿de qué hablas? Apenas es no, el primer no, programa. Ya, ya, vámonos. Todavía, todavía nos vámonos. faltan 51 ataques a la Liga de la Justicia. Válgame la fregada. De hecho, 102, ah, bueno, porque también van mis 51 ataques. Sí, a veces se repiten durante el programa. No, no, eso no, no. Es ya están haciendo un eh, pues video Muchas de gracias a los, México, que, a los que escucharon bueno. este, este capítulo eh, Si no lo han hecho anteriormente Pues están todos los capítulos de las temporadas pasadas Tenemos más de 65 programas En los que hemos discutido sobre eh, Películas y series, entonces los invitamos A escuchar esos eh, También a seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, en Instagram eh, ahí, ahí estamos compartiendo normalmente Recomendaciones eh, eh, re, eh, Reseñas de alguna película Que hayamos ido a ver Entonces también chequenlos, síganos y sobre todo, eh, cada semana escuchen el podcast Muchas y compártanlo, compártanlo para que llegue a más gente, si algún Muy día guay, esto guay, monetiza, guay. prometemos que la primera inversión va a ser una cámara para Raúl, para que se vea mejor y ah, bueno. pues ayúdenlo, tra un, trapito, un no. trapito para el lente nada más no, no, no, ya, está. ya está, ya está mejor regale playeras con mis frases ¿De verdad? ¿De verdad? Y coméntenos qué otros temas quisieran escuchar que discutamos por acá, ¿vale? Ahí estaremos. Muchas gracias. Bye bye. Piensen mucho.